Eh, la segunda jornada de investigación de la Facultad de Trabajo Social. Eh, para, esta, para esta jornada eh, nos interesó pensar en los procesos democráticos que se viven en América Latina, y este, la calidad de la democracia que se va construyendo y en un marco de desigualdades. ¿no? Entonces nos pareció importante eh, poder este, incluir esas dos, este, esas dos temáticas en las jornadas. ¿no? Se denominan este, así, Políticas Públicas y Ciudadanía, Calidad de la Democracia y Persistencia de las Desigualdades en América Latina. Hoy ya tenemos todos los paneles confirmados y tenemos también este, una receptividad importante de, de ponencias, este, aproximadamente 150 ponencias que se presentaron. Y otra particularidad que tienen estas jornadas es que en las mesas de ponencia también van a participar estudiantes. Y nosotros hemos invitado este, especialistas también no solamente de Argentina sino de Chile, de Uruguay y de Brasil. La apertura de las jornadas van a ser en el teatro 3 de febrero y luego el, desto, el resto del desarrollo se va a hacer acá en, en el edificio de la facultad que va a ser en parte una despedida de este edificio porque próximamente ya nos mudamos al, al nuevo edificio. Así que esperamos este, contar aproximadamente con 300, 400 personas que participen.